Estamos con Diego Arroyo, CEO de Lagam y un explorador del mundo web3 que le está flipando muchísimo. Yo que le sigo, le veo enganchadísimo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo vas? Nada, mucha, muchas ganas de hablar contigo de este tema que, que lo pones tú en Twitter el otro día, ¿no? Que estás enganchadísimo a, a todo este mundo. ¿Qué es lo que te interesa a ti de este mundillo? Pues sí, eh, me he caído el agujero, básicamente el agujero a la madriguera eh, y, no, y ya no puedo salir. Eh, hay que decir que yo soy un neoconvertido, ¿no? O sea, no es que yo lleve dos años con NFTs, no es que yo estuviera en la ola de cuando salieron los los famosos monos, ¿no? Los Board 8, eh, que, que ahora valen 200 mil dólares, sino que yo he empezado en el mundo de NFT hará dos meses, ¿de acuerdo? Y, y mi clic mental fue eh, que yo seguía una cuenta de Instagram que se llama Pull Suite, que quizá tú les conoces, porque Pull Suite... Empezó un escocés que le encantaba el verano, le encantaba Miami. Montó un canal de YouTube donde simplemente subía vídeos de música que para él le recordaba el ultraverano de Miami de 1986 y e imágenes parecidas ¿no? de Miami en 1986. Y empezó creando un canal de música. Ese canal de música en YouTube lo migró a un Instagram, de ahí dio el paso a una aplicación. Que la aplicación era simplemente una radio, que tú te conectabas y era a estar como en Miami en 1986. Y a mí ese rollo me encanta, ¿vale? Entonces eh, yo le seguía mucho y vi hará dos meses que iba a lanzar un NFT. Y yo conocía el mundo cripto, pero conocía el mundo cripto desde el punto de vista de criptomonedas, ¿no? Desde la, la, las típicas coins, eh, incluso estoy asesorando un proyecto eh, NFT eh, que se llama Shirtum, es una plataforma de, eh, de NFTs deportivos, ¿no? Entonces, pues conocía el rollo criptomonedas, pero nunca me había comprado un NFT, ¿no? Porque no, no entendía muy bien qué valor tenía un, el dibujo de un mono, el dibujo de un punk o el dibujo de un conejo, ¿no? O sea, no, no le veía ningún sentido. Y cuando Pool Suite lanza, eh, dice, oye, si tú quieres ser parte de la comunidad de Pool Suite, si tú quieres ser del grupo, del club Pool Suite necesitas el NFT. Y entré en su página web, que os invito a todos a entrar, porque la experiencia de usuario es brutal, y te lo vendían como si fuera la American Express del Internet. ¿no? Y todo con un look and feel muy ochentero, noventero, que decías, guau, es que yo tengo que tener la American Express de, del Internet. Si yo soy cool en Internet, necesito tener eh, el, el NFT. Y compré el NFT, mintee, no que mintear es cuando lo compras por primera vez. Eh, sin saber exactamente... Para qué, para, qué, ¿Para qué servía? ¿no? Pero yo ya me sentía parte de una comunidad. Y eso es lo que más me interesa a mí de la web 3. ¿no? Al final, la web 3 es una herramienta que permite generar comunidades donde se recompensa la participación. A diferencia de la web 2, que se generan comunidades, ¿no? la web 2 es las redes sociales, eh, pero ese valor lo extrae la plataforma. En la web 3, el valor de la construcción de esa comunidad la extraen los participantes. Y cuanto más participas, en principio, en teoría Más, eh, más beneficios sacas tú Tanto económicos como de acceso a dicha, a dicha comunidad Entonces, para mí se fue el click Ver algo que, ya, que yo ya era fan, que ya existía Que yo ya seguía y ver cómo migraba los NFTs Y cómo utilizaba los NFTs para esa construcción de comunidad Y ahí fue cuando ya me caí a la madriguera y empecé a investigar ¿no? y, y el siguiente paso que fue ya lo que me permitió luego linkearlo con, con Lagam y con otros proyectos en los que estoy fue eh, Adam Bomb Squad. No sé si tú recuerdas una marca eh, que se llama The Hundreds, que era como todos los que vestíamos de skaters, justo me he puesto la camiseta para que lo veas, todos los que vestíamos de skaters en los 90 llevábamos esta, esta marca, ¿no? que, que el logo es esta bomba eh, y el founder es, es un crack y yo le seguía en, en, en Twitter y veía que estaba muy metido en, en NFTs, y veía que estaba pivotando su marca, que era una marca eso, de ropa tradicional, a los NFTs. Entonces, el siguiente NFT que me compré pues fue esto, básicamente es, es una bomba, no o sea, cada, hay 25.000 logos de la marca, cada uno es distinto, y somos 25.000 colgados que tenemos una bomba, no pero la bomba en sí mismo no es el valor. El valor de tener la bomba, que, que, que se que se externaliza, ¿no? El dibujo es la externalización del NFT. Pero lo valioso del NFT es que yo soy parte de la comunidad de The Hundreds. Entonces, por ser parte de la comunidad de The Hundreds, pues para empezar tengo merchandising gratis. Cosa que me parece brutal porque la marca me mola. Eh, luego hacen eventos in real life. Luego tienen un Discord, que Discord para quien no esté muy metido es como una especie de Slack, pero eh, que se puede gatear, ¿no? O puede hacerse que solo X personas... Eh, puedan ser parte, pues en ese Discord hay lo que se denomina alfa, ¿no? Que alfa es, pues te van informando de otros proyectos que molan y el, el proceso de empezar a tener los primeros NFTs, de entrar en Discords donde descubres otros proyectos que te molan, es un poco lo que ha hecho que, pues ahora esté completamente enganchado. Mola todo esto que has dicho, aparte los ejemplos que has puesto para mí es como la elevación del concepto de marca al, al cubo, ¿no? Dices, oye, me gusta una marca y antes eh, era seguidor, quería for formar parte de la comunidad y llevaba cosas, pero es que ahora realmente puedo demostrar que soy parte de esa marca. Exacto, e incluso yo creo parte y dueño de esa marca, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo con Bore Ape Yacht Club, ¿no? Los, los famosos monitos. Los monos, eh, ahora la empresa que que montó el proyecto, va a dar la marca, la IP, a los holders del NFT. Y van a ser los los que tengan el NFT los que decidan hacia dónde va la marca. Oye, queremos hacer una película con Disney, que es algo que se rumorea. Pues votarán de manera democrática todos los dueños que tengan un NFT en el mono, qué es lo que quieren hacer, ¿no? O, o por ejemplo... Eh, yo estoy, y esto se denomina, que quizá me estoy adelantando, esto se denomina DAOs, ¿no? The Centralized Autonomous Organization. Eh, por ejemplo, yo estoy en, en un DAO que eh, pretende comprar un campo de golf, ¿no? Eh, que se llama Links DAO. Yo no sé jugar a golf, juego fatal a golf. ¿Por qué soy parte de ese DAO? Porque ser parte de ese DAO me permite ser parte de un club que toma decisiones sobre una marca. Y entre todos, colectivamente, estamos decidiendo. ¿Qué es esa marca? Y ya ves que por la gente que está involucrada, que, que somos holders del NFT, un proyecto que iba de golf, de comprar un campo de golf, se está amplificando. Y ya va más de, pues quizá no es solo un campo de golf, sino también un country club. Y quizá aquí el valor de verdad no está en eso, sino está en que somos un club muy selecto de, de emprendedores, es, eh, pues están hay un montón de inversores de Venture Capital, están los hermanos eh, Curry de, de la NBA, ¿no? O sea. Y, y tú estás interactuando con ellos y, y es muy loco, ¿no? O sea, no, no tendrías acceso en la vida a esas personas y entre todos colectivamente construyes la marca. Entonces, yo creo que es, es muy potente, es muy potente la web 3 porque te permite, como tú bien has dicho, que gente que era follower y fan de la marca empieza a ser a tener ownership de la marca. Luego, luego las marcas pueden decidir el grado de descentralización, ¿no? O desde, oye, todo lo decide mi comunidad o... O, o le doy ciertos beneficios, pero sí que hay este componente de, oye, es que esta marca en cierta medida es mía, vía NFT. Qué chulo, qué chulo. Eh, y con todo esto, vosotros llega a un punto que en Lagam os animáis a lanzar vuestro propio NFT. Eh, ¿Qué objetivo perseguíais con este? cómo ha sido la experiencia? Pues nosotros en Lagam, claro, nosotros como misión en Lagam tenemos inspirar a las mujeres a comerse el mundo. Y es una misión que nos tomamos muy, muy, muy en serio. Aunque, aunque pueda parecer humo, lo, para nosotros la misión es nuestro faro. ¿no? Entonces, casi todas las decisiones que tomamos a nivel de marketing eh, tienen que responder a la pregunta, ¿esto inspira o no inspira? Entonces, cuando veíamos el potencial de los NFTs para construcción de comunidad, vimos que era muy inspirador. ¿no? Que, oye, esto de verdad, nosotros internamente como equipo nos creemos que es el futuro. ¿Vale? Pero también éramos conscientes que nuestro target, que es una mujer en fashionista entre 20 y 40 años, era muy poco cripto. ¿no? Y era y si ya era poco cripto, aún menos NFT. ¿no? O sea, al final, el nicho, eh, pues, no sé, debe haber un 1% de la población que está online que sabe lo que es cripto y NFT. Entonces, era, o sea, pretender lanzar un, un NFT como ha hecho Adidas y, y vender millones en NFTs no era realista y creíamos también que era un muy mercantilista. Entonces dijimos, oye, ¿cómo podemos nosotros inspirar a nuestra comunidad, a, a, a nuestras clientas, a través de los NFTs? Pues dijimos, oye, pues vamos a enseñarles qué es un NFT. Vamos a hacer un proceso educativo de qué es un NFT, qué es el cripto, qué es un activo digital, qué es el metaverso. ¿no? Y, y vamos a onbordearles en este nuevo mundo. Y eso para nosotros era el objetivo primordial de la campaña. Ver si podíamos onboardear al máximo número de mujeres a este, a este nuevo mundo. Con la visión a muy largo plazo de que si realmente esto tracciona y empieza a ser masivo, que yo personalmente creo que sí, que cuando llegue ese, ese futuro cercano, Lagam sí si en ese momento pueda monetizar vía NFTs y no, y no friccione, ¿no? porque la clienta dirá, claro, es normal que ahora eh, Lagam lance sus propios NFTs o sus propios wearables para el metaverso. Pues claro, hace un año, hace año y medio, me regalaron un NFT y estuvieron durante tres meses explicándome que era un NFT, ¿no? Entonces, ese era un poco el objetivo el objetivo de la campaña. Muy chulo. Y ligado con esto, ¿cómo, cómo ves tú ¿no, el uso de NFTs en, en marcas de, de moda? Me ha gustado mucho lo has dicho, ¿no? El wearable en el metaverso, ¿no? Eh, por est, no sé si por esta línea, por vestir a la gente en el metaverso o por otras, ves aplicaciones. Um, yo, lo del, yo lo del metaverso, o sea, me lo creo pero ahora mismo muchos nos estamos autoengañando. O sea, el, el metaverso actual no deja de ser una especie de Sims, pero en cutre, ¿no? literal. Eh, que, que el otro día estuve en una rave en el, en el metaverso con no sé qué DJ super top y estabas ahí te conectabas desde tu ordenador y tenías tu avatar que ni siquiera era capaz de bailar, ¿no? O sea, era bastante ridículo. Eh, comparado, por ejemplo, con el nivel que tienen incluso ya los videojuegos. Entonces... El metaverso me parece más una visión a la que llegaremos, ¿no? Eh, y, y me parece más una evolución del actual Internet, que es 2D en pantalla, a un Internet que sí que será más inmersivo en 3D, ¿vale? Pero no creo que por ahora, creo que a largo plazo sí que habrá de eso, ¿eh? Pero no creo que ahora, a, a corto plazo, eh, la moda se tenga que centrar en eso. La moda, al final, especialmente la moda que juega a hacer branding, va de externalizar al mundo tus valores ¿no? o sea, yo cuando llevo una subadera de valenciaga estoy diciendo una cosa al mundo yo cuando llevo unas zapatillas de nike estoy diciendo una cosa al mundo ¿no? y al final si pasamos la inmensa mayoría de nuestro tiempo digitalmente ya sea porque teletrabajamos ya sea porque eh, compartimos nuestra vida en redes sociales la, la inmensa mayoría de nuestra exposición es online y además, donde más gente nos va a ver es online, tiene todo el sentido que ese signaling, ¿no? esa, esa externalización de quién eres tú, lo hagas eh, de manera digital. Y ahí es donde creo que eh, la moda puede entrar. ¿no? O sea, ahí es que, que al final ese siempre ha sido su juego. Eh, y ahí es donde creo que están las oportunidades para, para las marcas. ¿no? Eh, al final, por eso Adidas ha tomado el camino de lanzar su NFT asociándose con Bored Ape Jax Club, ¿no? Porque al final, los famosos monitos no deja de ser el Lamborghini del Internet. Tener un mono en tu foto de perfil significa que o te has gastado o que tienes mil dólares, ¿no? Y es una forma de externalizar, oye, mira, o yo molo mucho y me enteré de esta movida al principio de los tiempos, o yo tengo un montón de pasta, ¿no? Entonces, pues Adidas ha querido asociar su marca a ese signaling, ¿no? Y entonces es, es muy... Eh, es muy respetable. O, o, por ejemplo, el ejemplo que te he dicho de, de Adam Bomb Bums, Squad, ¿no? Al final, eh, estos NFTs no son caros. El juego no va de, de ser caro, ¿no? En, en el caso de este NFT y de esta marca concreta. La, la propuesta de valor que ellos tienen de Signaling es: no, es que nosotros somos un tipo de persona eh, que está siempre a la última. Que, que le mola mucho la tecnología, el rollo colaborativo, el mashup con otras marcas, con otros proyectos, eh, ¿no? o sea, el, el signaling que envías tú teniendo un, una bombita de estas, ¿no? que, es, que es como se externaliza el, el NFT de Adam Bomb Squad, no va de tengo mucha pasta, sino va de yo estoy un poco a la última. Y, y creo que ahí, eh, que al final es un poco el branding, ¿no? el posicionamiento que tienen las marcas en sus productos offline, eso lo pueden trasladar muy bien digitalmente Vía NFTs Mola, mola eh, Has visto Has dicho algunos ejemplos de Adidas y, y todos estos ¿Algún otro ejemplo de alguna marca Que lo esté sabiendo hacer particularmente Bien con, con todo esto Del mundo web 3? Pues Es muy Es muy incipiente Pero por ejemplo Dolce Gabbana lo está haciendo bastante bien eh, Dolce Gabbana Además eh, Sacó unos NFTs que, que Que veías que habían dedicado Un nivel de esfuerzo Al desarrollo de ese NFT que era Como una especie de, eh, de Representación gráfica de una prenda de, de pasarela ¿no? Y veías que habían hecho un esfuerzo Brutal en desarrollar Hasta el más mínimo detalle de, de la prenda de manera gráfica veías que eh, el, el propio Dolce Gabbana los dos diseñadores habían estado involucrados en esa colección no y lo, y lo que transmitías era lo que Dolce Gabbana transmitía es oye, es que esto, esto es como realmente tener una pieza de museo no y, y, y creo, creo que fue un approach muy bueno, no porque al final precisamente Dolce Gabbana el approach que tienen es eh, nuestros diseños son muy italianos, muy rococos donde la materia prima es muy importante la confección es muy importante y sabieron eso trasladarlo de manera bastante eh, bastante tangible a, a un NFT, a un activo digital, entonces aquí quién es, es, y es como siempre, ¿eh? las marcas que mejor lo están haciendo son las de lujo ¿no? es, al final como te decía, la moda va de, de signaling ¿no? y de expresar quién eres y, y la moda de lujo va precisamente de eso, entonces siempre son las primeras en testear nuevas maneras de externalizar ese signal entonces para mí los que mejor lo están haciendo ahora mismo son, son las marcas de lujo y luego pues el caso de adam bomb squad que al final eh, existe una marca por detrás una marca que tiene 30 años que se llama The hundreds y, y que ha sabido muy bien incluso volver a ponerse de moda gracias a los, a los nfts o sea, algo algo muy loco es que justo justo el founder de la, de la marca de The hundreds eh, Ayer lanzaron un, un merchandising específico para los que tenemos el NFT y otros proyectos que también son amigos. Y solo si tenías el NFT de la marca o de otros proyectos NFT amigos, podías comprar el merchandising. Y el tío dice, nunca hemos vendido tan rápido una colección. Y ahora claro. mola una vez la marca. ¿no? Entonces, eh, es posible utilizar, utilizar eh, los NFTs eh, para, para tener resultados tangibles en el negocio. Lo que pasa es que es tan incipiente... Que, que ejemplos concretos hay, hay poquitos. No, no, pero bueno, ya nos has puesto algunos ejemplos chulos. Eh, quería que has contado antes el tema del DAO, que has puesto el, el caso de, del golf, pero sé que también estás ahí con lo del mágico DAO, ¿no? Con, con, Cuéntanos un poquito ese caso, es ¿eh? muy curioso. Sí. Eh, o sea, yo empecé a meterme en el mundo de los DAOs a través de LinksDAO, ¿no? ¿Qué, qué querid, qué? O sea, al final, ¿qué es un DAO? Un DAO no deja de ser. Un crowdfunding criptográfico, ¿no? Es, oye, salen unos. Eh, no, no, le de, no le llamaría ni fundadores, unos promotores que dicen, oye, eh, queremos hacer X, ¿no? Y suelen hacer un Medium donde explican ese X, eh, lo empiezan a, a, a mover en redes sociales, y si hay tracción de gente que dice, oye, pues yo también quiero hacer X, yo también quiero hacer X, montan el DAO, ¿no? Y el DAO no deja de ser en plan, oye, nos hemos juntado cientos de personas o miles para conseguir el objetivo X, que en este caso en el primer DAO en el que entré yo era comprar de manera colectiva un campo de golf y hacer que el golf mole, ¿vale? Ese era el objetivo. Nos juntamos eh, 10.000 taraos, que compramos un NFT. El NFT que compramos era simplemente una herramienta de crowdfunding para que el DAO tuviera los fondos necesarios para comprar un campo de golf. En media hora recaudaron 13 millones de dólares para comprar un campo de golf. ¿No? Y, y este DAO luego, sobre todo, el, el Treasury, ¿no? o sea, la, la caja, se eh, maneja de manera colectiva. Eh, pues Por ejemplo, ayer en el DAO del Golf votamos si todas las transacciones, las comisiones que se lleva el DAO, o sea, el, el proyecto, por la compraventa en el mercado secundario de NFTs, ¿no? que se suelen llevar entre un 2 y un 5% los proyectos, si ese 5% que el DAO ingresa cada vez que, que hay una transacción en el secundario si eso lo tenemos que usar para comprar más campos de golf o lo usamos para donar a una ONG ¿no? ese era el voto que había ayer y todos fuimos un poco capullos y nadie dijo que había que darle la pasta a la ONG sino más pasta para el DAO ¿no? entonces eh, al final un DAO no deja de ser crowdfunding vía NFTs y, y tú puedes decidir el proyecto que quieras, otro, otro DAO en el que estoy es eh, comprar un, un, un, un equipo de la NBA Vale. Eh, entonces pues todos hemos metido pasta Tienen 5 millones y están en negociaciones Para empezar a tener una posición minoritaria En un equipo de NBA Y resulta que uno de los fundadores de este proyecto Puso un tuit En plan, acabo de colgar con uno de los equipos top De una de las mejores ligas deportivas Y dicen que eh, Están explorando la vía del DAO Que sus aficionados puedan financiar el club Para llevar el club al siguiente nivel Y yo retuiteé eso en coña y dije, el de la llamada era yo, lo que quiero es comprar el Cádiz. Y empezó a contestarme todo, taraos como yo, decirme, oye pues sí, pues compramos el Cádiz, compramos el Cádiz. No sé cómo llegó el tweet a los fundadores de, de Footers, que no sé si conoces Footers, sí, sí. Eh, que son que uno de ellos es un ultra del Cádiz, se empezó a liar, efecto dominó y, y ahora mismo pues somos 200 colgados, casi 300 en un Discord viendo a ver eh, si si compramos el Cádiz vía DAO, que básicamente, ¿cómo funcionaría? Pues ahora estamos en proceso de ver lo que vale el Cádiz, ¿no? El Cádiz tiene unos problemas corporativos, eh, que encima es muy curioso porque esos problemas corporativos vienen porque nadie sabe exactamente quién es el dueño de las acciones, cosa que precisamente con la blockchain se, se solucionaría, ¿no? O sea, por primera vez, eh, para los haters del cripto, el cripto tiene un, un, un, un caso de uso eh, tangible, entonces, como hay ese lío corporativo, el club lleva teniendo muchos, muchos problemas muchos años eh, y estamos hablando con, hay dos mayoritarios hablando con cada uno de ellos para, oye, ¿cuál es, ¿por cuánto venderías tú eh, tus acciones? Y una vez sepamos el objetivo de fundraising, pues ahí emitiríamos unos NFTs y esos, esa venta de NFTs sería como el crowdfunding para que luego el DAO compre eh, pues esas acciones que ya hemos negociado a priori con uno de los accionistas mayoritarios del club. Obviamente estamos en... Eh, ni, ni, aún ni sabemos cuánto vale ni nada, ¿eh? pero, pero para que veas el poder de Internet ¿no? y el poder de las redes y cómo la web 3 empodera la web 2, ¿no? porque todo esto surge de Twitter, donde pues, Twitter si lo utilizas bien es capaz de generar eh, ciertas, ciertas amistades digitales que luego se puede tangibilizar en, en, en proyectos concretos como comprar el, el glorioso Cádiz Club de Fútbol. Qué bueno. Oye, y... y, y... ¿Qué os han dicho en cuanto os habéis acercado? ¿Cuál es la eh, bueno, sensación del otro lado? No, La sensación es, eh, claro, el tema, que es uno de los problemas, ¿no? Eh, los estados que están completamente, eh, aquí voy a sonar ultralibertario, pero eh, los estados que temen perder el poder monetario, el monopolio monetario, obviamente llevan haciendo una campaña contra todo lo que es cripto eh, muy, muy potente. Y en gran parte tienen razón, ha habido mil scams, timos, eh, etcétera, etcétera, pero han conseguido plantar en la mente de una mayoría de personas que todo lo que sea cripto es un timo, o es un scam, o es alguien que quiere hacer un fraude, o es alguien que está lavando dinero del narco, este tipo de cosas. Y esa fue un poco el primer, la primera reacción que hubo. Eh, si nosotros controlarlo empezamos a salir en medios, eh, de Cádiz y en medios deportivos, y claro, el titular era... Grupo de inversores quiere comprar el Cádiz con criptomonedas, entonces claro, la mente de un aficionado del Cádiz es, mira, aquí viene un fumao que a saber dónde ha sacado el dinero que quiere comprar el Cádiz con Shiba, ¿no? E y no iba para nada de eso, ¿no? O sea, el DAO sí que emite NFTs, sí que recauda Ethereum, pero eso Ethereum al momento lo cambia a, a dólares o a euros y con eso obviamente paga el activo en la vida real. Pero el, el primer problema que hemos tenido ha sido, ha sido educativo, ¿no? De decir, oye, no somos ningunos inversores, eh, tenemos cara y ojos, eh, todo es público en un Discord, podéis participar. Ahora mismo no tenemos ni un duro, ¿vale? Esto es solo una idea, cualquiera puede ser parte de la idea. Eh, entonces, hay, hay ese punto de que todo lo que venga del mundo cripto se tiende a prejuzgar de manera negativa. claro. No, no. Eh, también te quería preguntar, tú que eres em emprendedor, para cualquier emprendedor que esté planeando acercarse al mundo Web3, cripto y demás, ¿qué riesgos hay? ¿Qué cosas hay que tener cuidado? Ay, yo, yo creo que o sea, partiendo de la base de que entiendo que eh, de, cualquier emprendedor eh, va con una actitud eh, positiva, ¿no? o sea, va de buenas no, no, no, no, quiere, no quiere montar un, un, un globo y luego, y luego reventarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí lo más importante es gestión de expectativas, ¿no? O sea, que, que dejes muy claro qué es lo que quieres hacer, para qué lo quieres hacer y sobre todo al final, eh, para qué quieres el dinero, porque lo, lo, lo que consigue Web3 es, eh, es, es una mejora de incentivos vía la financiarización, ¿no? De las relaciones, que tiene una parte muy positiva que es, eh, es más fácil motivar a la gente cuando puede ganar dinero con tanto insonante, pero también tiene una parte negativa, y es que estás jugando con el dinero de la gente, ¿no? Y eso, y, y también saca los peores eh, espíritus de, de las personas, eh, la pasta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando quieres emprender en Web3, precisamente encontrar esa línea, ¿no? El, el oye, esto va de buenas, ¿no? Igual que nos pasa con un Mágico dado de esto va de buenas, de verdad que no va de, de hacer pasta rápido y de, y de desaparecer. Y creo que todo emprendedor que quiera entrar en Web3 tiene que tener eso, eso muy claro, porque si no enseguida, pues una cosa es mmm, la frustración que puedas generar a unos inversores de Venture Capital o Business Angels que están acostumbrados a perder dinero y que saben lo que es perder dinero, ¿no? porque a eso juegan. Y otra cosa es eh, si has construido una comunidad donde la gente eh, por participar ha tenido que aportar dinero o, o por, la, por su tiempo le estás pagando con tu NFT, con tu, con, tu, con tu token, si al final eso no se tangibiliza en valor, pues, pues puedes quedar como un fraude. ¿no? Ese, ese, ese es un poco el, el tema. Que es, que es, por ejemplo, algo que, que nos daba mucho apuro en Lagam. ¿vale? Por eso, precisamente, el NFT de Lagam es gratis. Bueno, vale un céntimo porque la plataforma no nos dejaba poner cero. Pero lo queríamos regalar porque cuando regalas algo, si sale mal, pues pides perdón y ya está. No, no, no has jugado con el dinero de la gente. Eh, pero, claro, cuando ya estamos hablando de que le estás pidiendo a tu comunidad que aporte eh, dinero, ahí las cosas empiezan a ser más, más complicadas. Totalmente de acuerdo. Ya para acabar, Diego, te pido aquí ya que, que fluya la cabeza, fluya la imaginación, nos vamos al futuro, un poco casi rollo ciencia ficción. Eh, estoy planteando año 2045, vale quedan veintipico años, más o menos los mismos que desde la burbuja. Bueno, año 2020 hubo la burbuja a las .com y, y fíjate lo que ha pasado veintipico años después. Pues desde ahora, veintipico años para adelante, 2045, ¿cómo crees que habrá evolucionado todo este mundo de los Web3, NFTs y demás? ¿Y, y cómo habrá impactado en la sociedad? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O cómo te gustaría incluso? ¿no? Sí, eh, hostia, buena pregunta. Eh, esto no sé si es más eh, visión o alucinación, ¿no? pero yo sí que me imagino, o sea, yo creo que los estados van a perder el monopolio monetario. ¿De acuerdo? O sea, el libro eh, de Individual Sovereign eh, va a ser verdad. O sea, al final vamos hacia un mundo donde eh, los Estado-Nación son incapaces de cerrar sus fronteras a los capitales y al talento. Entonces vamos hacia un mundo de voto masivo con los pies, donde serán aquellos territorios o espacios, no tienen por qué ser territorios concretos, pueden ser espacios, ¿no? O sea, al final... Puedes incluso decir que Estonia es una especie de metaverso, ¿no? Porque le permite a cualquiera eh, ser estonio, ¿no? Entonces, yo creo que vamos hacia, hacia un mundo donde los estados pierden el monopolio de, eh, monetario, pierden el poder de coaccionar vía impuestos y vía fronteras, y eso va a hacer que eh, se redistribuyan las, las poblaciones en función de incentivos. ¿no? Entonces, yo sí que me imagino un mundo donde pues como están testeando incluso en Miami, donde a ti por ser eh, ciudadano te den un token de participación y en función de eh, esos tokens, que pueden ser tokens o, o NFTs, ¿no? eh, pues eh, cuanto más estás aportando a la sociedad de la que eres parte, pues más te recompensa la comunidad. ¿no? O sea, un poco llevar este concepto de vamos a comprar un campo de golf y entre todos vamos a, a, a construir unas dinámicas eh, vía tokenización que incentiven la participación, yo sí que imagino eso en, en territorios, ¿no? y creo que vamos hacia un mundo, no creo en ningún momento que eh, 100.000 libertarios compren una isla y monten ahí Criptolandia, eh, pero sí que creo que los estados más vivos que entienden este punto de que al final es una competencia por el talento y de voto con los pies, sí que van a encontrar dinámicas para incentivar vía tokenización eh, la participación de los ciudadanos, ¿no? porque al final también hace que, que te sientas más parte de la comunidad de la que, en la que estás, que creo que ese es uno de los problemas ¿no? eh, actualmente políticos que existen. Eh, se ha perdido el sentimiento de comunidad, el sentimiento de comunidad que alguien que antes te lo daba la religión común, la lengua común, la nación común, la bandera, eso ya es muy etéreo ¿no? y por eso ves que todas las sociedades pues al final eh, se están dividiendo en micronichos de identidades de si yo soy tal, de si tú eres cual y, y está pasando en todos los países entonces creo que eso va a terminar germinando en, eh, en que se, se autoconstituyan, por así decirlo comunidades con intereses alinea, alineados y que esa, esos intereses alineados eh, correrán sobre el cripto, sobre la tokenización de las relaciones. Pero esto es una fumada sí. increíble. ¿eh? Mola, pero yo te lo compro. ¿eh? O sea, a mí me parece una visión de futuro de puta madre. Es, es volver realmente a la participación ciudadana en todos los temas políticos, que nos hemos olvidado de eso desde hace mucho tiempo. Totalmente, totalmente. O sea, puede ser que sea eh, ¿no? la, la visión esta de democracia directa que tenían los griegos y que luego se intentó eh, en el siglo XIX, etcétera, etcétera. Puede ser que es que no hubiera las herramientas y que nos faltara algo como el cripto para, y el blockchain para ser capaces de, de llevar a cabo un, una democracia más directa, más eh, o sea, menos representativa de tener políticos, que, que sea todo eh, pues, procesos deliberativos en común y, y en, base, en base a votaciones. Qué bueno, los cripto griegos, nos da, pa, nos da para hacer una colección. ¿eh? O, ojo, ojo, ojo que me meto ahora en pensé a monto. ¿eh? pues nada Diego, muchas gracias por compartir tanto oye, por dónde, si alguien nos está escuchando y te quiere seguir, quiere aprender más de ti ¿por dónde te puedes seguir? Pues me puedes seguir en, en Twitter donde spameo bastante eh, sobre moda, sobre branding, sobre comunidades, sobre web3 mi, mi perfil es arroba diego A -R -R eh, pero creo que si pones diego arroyo ya, ya salgo eh, mm. Y ahí es donde un poco comparto sobre todo mi, mi viaje de aprendizaje, ¿no? eh, mi viaje emprendiendo, lo que me sale bien, lo que me sale mal, mi viaje intentando construir marcas eh, y ahora pues mi viaje en la web 3, que como digo empezó hace, hace un par de meses, pero ya estoy muy metido en la madriguera. Mm, nada no, Muy intenso, seguir a Diego, yo aprendo un mogollón de él porque comparte todo de verdad, o sea, lo bueno, lo malo, lo regular y, y demás y ahí es donde se aprende. Diego, muchísimas gracias por todo y nada, a petarlo en la web 3 y en la vida real y en todos los lados. Un placer, Corti. Muchas gracias. Un abrazo.